Vale, te explico, Derby. ¿Ves esto de ahí al lado, no? Eso de ahí que poner raíz, aquí, no sé qué. El, la historia del juego. Del. La historia del mapa. O sea, voy a hacer una serie de Minecraft, ¿vale? Y la, la historia de la serie es que, ¿ves esto de aquí al uh, que no, uh, uh, uh, <ríe> ¿Ves eso de aquí? Pues vale, hay un ser omnipotente llamado Chat, que sois vosotros, ¿vale? No hay que ser un genio para saberlo. Que, con, que podéis interactuar con la serie, ¿no? Confirmo con pachiz, tiembla Netflix. <ríe> eh, podéis interactuar. No es una serie de Minecraft en la que yo construyo 7 millones de granjas, me mato a, a la dragona 7 veces, voy a me cojo de el las elitras, no, no, no. Es una serie en la que podéis interactuar. Podéis interactuar de estas maneras. Joder, de esta manera, seguir con array, con bits y bueno, para que lo sepas.